Bueno, en este video vamos a ver cómo hacer la utilización del Excel que se ha venido ofreciendo ¿no? en redes. Eh, bueno, es muy sencillo, es muy sencillo en realidad para este eh, tutorial solamente se va a tener que utilizar datos previamente calculados anteriormente ¿no? de la curva gradiente. Para ello ya se sabe que hay cálculos anteriores como para determinar la, la velocidad ya conociendo eso entonces pasamos a, a lo siguiente ¿no? aquí eh, lo que es el DG 2018 te da esta tabla te indica esta tabla donde de cada velocidad para los tramos en tangente eh, te da una longitud mínima en S una longitud mínima en O y una longitud máxima total para ello eh, se ha resumido todo esto En este pequeño cuadrito ¿no? Incluso aquí te dice Primer paso, insertar la velocidad ¿Dónde insertas la velocidad? Aquí, ¿no? simplemente aquí eh, Para el ejemplo lo vamos a, a cambiar y, y esto que está aquí Que está aquí y esta velocidad que está acá Debería coincidir con cada uno de ellos ¿no? A modo de resumen Entonces, por ejemplo, reemplazamos La velocidad de 60 y se cambia aquí, ¿no? se cambian estos valores que deben estar muy próximos a lo que está lo que nos da esta tabla Pero por qué o dónde se cambian, estos valores también te los da la DG ¿no? O sea, te indica que para el, la longitud mínima en S es eh, 1.39 por, el en este caso, de 20 Veamos cuál es el de 20 en este caso es la velocidad. Ah, ya. ¿Qué más? Nuevamente, para la longitud mínima te dice que es 2.78 por el de 20. O sea, por la velocidad. Para la longitud máxima nos indica que es 16.7 por el, la velocidad. Nada más. Este cuadrito vendría a ser un resumen de toda la tablita que tienes aquí. ¿no? Básicamente es eso. Eh, aquí, como segundo paso, para hallar eh, cada uno de los datos de, eh, de la curva, de la curva en la carretera, como son la longitud de, de subtangente, longitud de la curva, longitud de la cuerda, ángulo de deflexión, eh, ¿no? los puntos de tangencia, distancia externa, etcétera estos datos de aquí, o sea, eh, el primer dato está como la longitud de la subtangente, o sea, desde acá, desde el PC hasta el PT, ¿no? Ese tramo de aquí está la longitud diagonal, de, perdón, la longitud de este total del tramo semicircular, eh, es el T, ¿no? Es el T y aquí está, cosa que varía la velocidad no como se acaba de ver varía con la velocidad varía con el radio y el ángulo externo a ver eh, cómo sé cuál es el ángulo externo es simplemente esto no tú vienes por este lado de la carretera por el lado izquierdo y vas a ir de, esta, de este modo pero entre este tramo de la carretera y este tramo de la carretera si proyectamos si proyectamos, hay un ángulo externo que se forma a ellos Ese ángulo es el que vamos a tener que calcular O, bueno, para la curva gradiente ya lo debemos haber hecho, ¿no? Debemos haber hecho este ángulo Y simplemente calculamos el ángulo externo, ¿no? Una vez calculado el ángulo externo O, bueno, si lo haces en Civil 3D o AutoCAD eh, Ya lo vas a tener, ¿no? Una vez insertado el ángulo externo, se va a cambiar también. Para el ejemplo vamos a poner un ángulo de 50 50 grados. Y como se ve, se modifica, ¿no? Aquí están las respuestas de todo esto. Vendría a ser la longitud de la tangente eh, la longitud de la cuerda. También tenemos la longitud de la curva, la distancia de la ordenada media y la distancia externa, ¿no? Eh, todos estos datitos, en caso de no entenderse, se está dejando aquí en la imagen de la simbología de la curva circular. ¿Qué más se tiene? Se tienen los radios mínimos. Para el cálculo de los radios mínimos tenemos dos fórmulas. Una que nos indica que R mínimo es igual a la velocidad al cuadrado sobre 127. Abre paréntesis. P max más F max. ¿Qué es P max y F max? Pmax es el peralte máximo y Fmax es el coeficiente de fricción que se asocia a ellos. ¿Y de dónde se sacan esas cositas? Bueno, básicamente se sacan de aquí. O otra tabla que nos da también el DG. ¿no? Para resumir todo esto, se trabaja simplemente acá. ¿no? ¿Qué datos necesitamos? La velocidad. ¿Qué otra cosa necesitamos? La pendiente máxima y también el, eh, el coeficiente de fricción ¿no? para ello esto de aquí se obtiene de la tabla siempre en cuando tú selecciones el tipo de zona ¿no? el tipo de zona que simplemente eh, se va a seleccionar de aquí incluso aquí te dice ubicación de la vía seleccionar dónde está ubicación de la vía en la tabla está aquí ubicación de la vía y te guías por esto ¿no? aquí tienes área rural área urbana, área rural de plano ondulada, área rural accidentada o escarpada. Estos datos ya también tienes que haberlos determinado previamente, antes de hacer tu curva, tu línea gradiente. ¿no? Ya una vez obtenido eso, simplemente seleccionas. O Se va a seleccionar acá. Urbana, rural, de hielo y esto. Eh, y esto de acá tiene que cambiarnos los datos. De aquí tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque esto de acá ya está determinado. Esto de aquí ya obviamente se va a actualizar conforme tú cambies esto. Y la velocidad ya la conocen, ¿no? Es nuestra velocidad de entrada. La velocidad que ya hemos determinado y hemos puesto al inicio. Entonces, si yo cambio aquí, por ejemplo, a Rural, se tienen que cambiar los datos. Y se cambian. Si cambio a Rural Accidental, también se cambia. Va cambiando el radio. Y este radio de aquí, tiene que ser el mismo radio de aquí. O, bueno, está muy cercano, ¿no? Debe ser lo mismo. Pero, ¿qué pasa acá? Simplemente le he dado... Eh, ...correr, ¿no? Ya, ahora sí. Es lo mismo, es lo mismo. A ver, ¿qué más? Eh, ya hicimos el tercer paso, que es simplemente seleccionar este tipo de, de, de vía, de, adecuándonos ¿no? Al, a lo que se requiere. Y para ello también tenemos otra formulita, ¿no? Para el cálculo de los radios mínimos. Y cuando son carreteras de tercera clase, se aplica una fórmula muy similar que nos indica que es el radio mínimo o sea eh, el primero de aquí se usa eh, básicamente para la mayoría de las carreteras no o sea simplemente podrías utilizar esto pero el, el de acá el radio de aquí es exclusivamente para carreteras de tercera clase se diferencia en qué cositas bueno en que aquí se utiliza Velocidad al cuadrado sobre 127 por Pmax más Fmax Y el de la tercera clase, ¿en qué se diferencia? Bueno, se diferencia en que el de aquí no contiene el Pmax más Fmax Sino contiene, entre paréntesis, el 0.01 por Emax más Fmax ¿Qué es Emax? Es el valor máximo del peralte eh, ya sabemos que el F es el valor de la fricción la B es la velocidad específica de diseño el R es el radio mínimo ¿no? aquí, ¿en qué ha variado? bueno, básicamente, en que se le pone 0.01 ¿no? por el Emax eh, y dependiendo de los peraltes que nos den aquí no ustedes tranquilos que todas las tablas de aquí han sido sacadas del DG el 2018 ¿Qué más? En este caso, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente Que es seleccionar ¿no? ¿Qué tipo de zona es? Y va a ir cambiándose esta tablita Nada más Se va a ir cambiando eh, Y ya, para lo que son curvas de transición También, ¿no? se ha tenido toda esta tabla bueno, me he tomado la molestia de escribirla toda esta tabla eh, pero para los valores de A por ejemplo, que es del parámetro para una curva de transición ¿qué necesito? necesito la velocidad de diseño que ya la tengo el radio de curvatura que también ya lo tengo de aquí pero si sí, deseo también lo puedo reemplazar de acá, dependiendo de qué tipo de carretera sea. Ya sé que si es de tercera clase voy a utilizar esta. Eh, ¿Qué más? La, necesito el J, que es la variación uniforme de la aceleración. ¿Y dónde tengo el J? Lo tengo pues acá, ¿no? Acá. Sin que simplemente es 0,5 y 0,4. ¿De qué depende? De la velocidad. Ya cuando la velocidad es de 80 km a más es 0,4. Cuando es de, de cuando es de 70 kilómetros a menos eh, es este, 0,5. Pues. Y el P, que es el P, ya sé que es el peralte, ¿no? En porcentaje. Entonces eh, es cuestión de simplemente reemplazar. Simplemente reemplazar. En la fórmula que nos dan aquí arriba ¿Qué dice la fórmula por si no se ve? Dice A min, que es A, ya sé que es el parámetro mínimo Y para la curva de transición Nos dice que A min es igual a la raíz cuadrada de B por R Entre 46.656J Abre paréntesis B al cuadrado entre R menos 1.27P Simplemente es cuestión de reemplazar los valores que ya yo tengo, que automáticamente se van a reemplazar acá con los valores ya preestablecidos. Y ya, se calcula automáticamente, ¿no? Como vemos, eh, bueno, para este dato también se necesitan los mismos datos anteriores, los mismos datos. Y como se ve, ya también se va a calcular automáticamente. Hasta el momento, como se ve, que es lo único que hemos hecho: insertar la velocidad. Vamos del inicio, insertar la velocidad, poner el ángulo externo, seleccionar, seleccionar. Acá se calcula de manera automática. Acá también, y nada más. No hemos hecho hasta el momento nada más. A ver. Eh, también tenemos los elementos y características de la curva de transición ¿Cuáles son? Bueno, son la ecuación de la clotoide básicamente ¿no? ecuación de la clotoide. ¿Qué es la clotoide? Bueno, es una curva que nos indica que se va anchando en la parte del medio Y se va separando ¿no? O sea, esta de acá es un semicírculo Esta parte de acá Pero la línea que está aquí es una extensión en donde la pancita, o sea esta distancia Es mayor que esta distancia de aquí para qué nos va a servir allá ah, porque los, los vehículos cuando van por la pista eh, extienden un poco el ancho que ocupan debido a que son rectos no a que no no ya como la, no están yendo sobre una pista de forma recta en una curva abarcan mayor espacio a eso se refiere no para eso hay Varias ecuaciones Sobre ellas está también la ecuación de la Clotoide de Euler Que vendría a ser esta Que es la misma de acá Y también están otras ecuaciones ¿no? Que se van a ir calculando también de manera automática ¿no? El valor de R que es el radio Que ya lo tengo de las ecuaciones de arriba La longitud mínima eh, El A que también ya lo tengo el TP que se calcula automáticamente. Eh, el C'. También se calcula automáticamente. Pero ¿qué son esas cosas? Bueno. Y están por aquí. ¿Qué es el R? El radio. Un ¿no? radio básicamente. La amplitud. A, ah, el A ya lo vimos arriba. El A vendría a ser esta cosita que habíamos calculado acá. Que vendría a ser el parámetro mínimo, ¿no? Y de dónde sale entonces el TP, vendría a ser de aquí nada más, sale de acá, de aquí, de las fórmulas que nos dan previamente. Pero estos valores de aquí, de 28.648 y 31.831, se pueden aproximar más también con otras fórmulas que nos da el eje, pero hemos resumido un poco, ¿no? Se ha resumido un poco Se pueden calcular para mayor exactitud Y tomar más decimales Aquí se ha hecho eso Se ha tomado más decimales Y ya También te dan una fórmula para el cálculo del C' Pero para no, para no aburrirlos ¿no? con el video Simplemente se está reemplazando los valores Y automáticamente se calcula esto se calcula automáticamente. Estos valores de aquí también ya los has insertado anteriormente cuando has insertado simplemente el ángulo exterior. Solo que aquí está en radianes y para este lado ya está en, en grados. Este. Eh, bueno, te piden en radianes, no, no, no es necesario convertirlos a hexadecimales. Eh, ¿Qué más? Estos datos también se calculan automáticamente. ¿Y qué son estos datos? Son los datos que tienes aquí aquí ¿Qué te, ¿Qué te piden acá? La variación del radio, por ejemplo La variación del radio, ¿dónde está? Está aquí En cuánto va a variar el radio de curvatura que yo tenga ¿Qué más? Te piden el OV El origen de la curva de enlace ¿Dónde está ubicado? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia se ubica? y aquí está, 82.314 para este ejemplo el OBE, el XP que vendría a ser esta distancia de aquí ¿no? esta distancia el R que vendría a ser mi radio inicial el YP también que está que, que vendría a ser todo este total el YP YP está el YC ...que vendría a ser esto de aquí, solamente un tramo, el P-PC menos también, también está eh, donde está, allá, es simplemente este tramito de acá. Cada uno de estos datos nos va a servir para un cálculo específico, ¿no? para poder determinar la plotoide al final de cuentas, para poder hacer el dibujo en AutoCAD. Que se va a explicar en, en otro video no cómo se hacen el, los dibujos de las vida eh, qué más bueno así como se como se está explicando esto de manera apurada un poquito rápida simplemente para saber la utilización de este excel vamos a detallar un poquito más con otros videos sobre cómo llegar a esto cómo graficarlo y eh, la, la interpretación ¿no? desde cero desde cero de cómo eh, trabajar sobre curvas de nivel trabajar con la curva de gradiente etcétera pero por ahora la función es simplemente dar a entender cómo funciona este excelito ¿no? a ver los radios que permiten prescindir de la curva de transición para ello tenemos radios circulares eh, que permiten prescindir de la curva de transición y este de acá es exclusivamente para carreteras de tercera clase. ¿no? Okay. Entonces, este radio de acá se calcula automáticamente. Así que no hay nada que hacer acá. El de acá también se calcula de manera automática. Tampoco hay nada que hacer. ¿Qué más? Para curvas de volteo. Acá tengo esto, este datito de acá. Como sabemos, hay un radio exterior y un radio interior el radio interior va a ser esta parte de acá desde este punto de acá hasta esta parte ¿no? hasta la parte interna de la carretera el radio exterior va a ser esto de acá ya contando con toda la, la clotoide, no tenemos diferencias eh, dependiendo del radio para el, y también el tipo de vehículo si tengo un radio interior de 20 por ejemplo ...tengo estas, estas longitudes de los vehículos y debería tenerlos en cuenta ¿no? por ejemplo, para un radio interior de 20 de 20, o sea, todo esto de acá y un tipo de vehículo C2 debería tener un radio exterior de 28 o sea, radio interior 20, radio exterior 28 Radio exterior 8, interior 8, radio exterior 17.25. Así debería salirme siempre en cuando yo tenga eh, la velocidad también, ¿no? Eh, perdón, el radio interior. Si tengo el radio interior, puedo calcular el radio exterior, según la tabla de aproximación que nos da el eje. ya. para resumir esta tablita, también está esto. ¿no? ¿Qué hago? Selecciono, selecciono y selecciono el tipo de vehículo. Y ya, tengo el radio exterior. ¿Coincide con esto? Veamos. Radio interior, 8. Tipo de vehículo, C. ¿No? Este acá, C2 más C2. Entonces debería salirme para 8. Y C2 más C2, 19. A ver, veamos. Efectivamente sale 19. Cambiamos. Por ejemplo, 12. 12. A ver, con 12 debería salirme 22.25 Y así es, 22.25 Entonces ya sabemos que simplemente hay que reemplazar los datos Y de igual manera, ¿no? Para transición de peralte también se calcula de manera automática Y los datos eh, fijos Estos datos ya te los da el DG aproximados ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? me olvidé aquí de, de apuntarlo esto es para la distancia de parada ¿no? de parada de los vehículos vehículos ajá, esto es para la distancia de parada ¿de qué me sirve saber la distancia de parada? Eh, bueno, básicamente para ver a qué distancia debo posicionarme para, no, para que no haya un accidente ¿no? Para ello Hay una distancia de percepción de la persona O sea la, Una persona no, no reacciona a la velocidad de la luz Sino que se toma su tiempo en reaccionar Y esto es un aproximado de 2.5 segundos Segundos Y el A Pues Te lo da como aproximado no el, También el eh, el dg bueno aquí simplemente es cuestión de reemplazar bueno ya ya reemplazaste inicialmente tu velocidad aquí la tienes y pones la pendiente no la pendiente sobre la que estás que podría ser fácilmente 2 1 3 la pendiente longitudinal no transversal longitudinal y esto de aquí varía, varía dependiendo de de la velocidad y el TP, ¿no? básicamente, ¿de qué me sirve la pendiente? Esto es para el próximo video y, y se va a explicar más detallado ¿no? cada cosa, cada cosita para qué sirve, cómo funciona. Ya se va a venir explicando. Espero el funcionamiento del, del Excel les, les sirva, no sea de, de ayuda para ustedes, pero simplemente es, es facilito, ¿no? simplemente reemplazas datos. Y ya todo se calcula de manera automática Eso sería todo